Bolivia es como, digamos, la joya la corona en materia económica en el continente. A pesar de todas las dificultades de la región, Bolivia está creciendo, está creciendo bien, está haciendo bien la tarea en erradicación de pobreza, sus cifras de analfabetismo se han reducido sustancialmente. Creo que Bolivia es un, es un buen ejemplo. El secretario general de la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, resaltó los logros obtenidos por el gobierno nacional en materia económica, lo cual se contrasta con datos que muestran que Bolivia no está en crisis económica porque tiene un colchón financiero de 14.474 millones de dólares, que demuestra su fortaleza financiera. No solo UNASUR elogia la economía boliviana. La Corporación Andina de Fomento, a través de su presidente Enrique García, aseguró el miércoles desde Nueva York, de Estados Unidos, que Bolivia no está en crisis y que tiene posibilidades de mejorar la diversificación de su economía por su colchón económico. Después de sostener una reunión con el presidente Evo Morales, García indicó, Bolivia es uno de los países que ha resistido mejor la recesión económica que se registra a nivel mundial. Yo he vivido crisis y esto no es crisis, es decir, no es lo mismo que era hace un año y dos años. Pero cuando uno tiene 14 mil o 15 mil millones de reserva, bueno, evidentemente no está en crisis.